Se merecen y lo mío nada más a mí me pertenece Soy mejor de lo que creen de mí Y mi historia me fortalece El tiburón va por la orilla Muchachos les quité la silla Vean como el diamante brilla si me roncan me voy a volver su pesadilla Vamos a matarnos en la raya Ya les detecté las fallas Voy ganando mis I batallas, batallas. Por mi la lealtad es transparente. Estoy con quien está conmigo y con quien está con mi gente. Fuera más tras total, ni tengo. Que quieren en su equipo porque saben que les convengo. Pero donde está el balance, si siempre es el mismo pedo, atados al pasado sin avance. Me conocen, solo hay un chance. Estoy libre, yo no me quedo. Y rápido estoy fuera de su alcance. En la arena escondido no me han descubierto. Soy la última Coca-Cola del desierto. Doble U firmando la sentencia. Si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 O sea, las cartas están puestas en la mesa Va para arriba su glucosa con mi letra tan espesa ¿Quieren que haga más dulce o me fuego más baboso? Voy a ver a quién le apesta más la verga Nada se merece y lo mío nada más a mí me nada. pertenece Soy mejor de lo que creen de mí y mi historia me fortalece El tiburón va por la orilla, muchachos les quité la silla Matarnos en la raya, ya les detecté las fallas. Voy ganando mis batallas de guerra y le damos sin miedo, Jimmy Goya. Yeah. Ah.